Paraguayos, y paraguayas, el sector cultural, es decir, los músicos y cantantes, están sufriendo una terrible crisis a de consecuencia del posible impacto económico del turismo. Pero les pedimos a todos los Paraguayos, y paraguayas, sean artistas oyentes y los consumidores de toda la producción musical paraguaya, a consumir lo nuestro, a escuchar lo mejor de la música de nuestro país. Por eso estamos a no dejarse vencer por el caos. Fuerza para y para Valles. a lograr que todo el sector cultural no decaiga.